Vamos a hacer un breve recorrido por la interfaz de Padme. En la parte superior izquierda tenemos un cajetín con un desplegable donde tenemos diferentes recursos y bases de datos del NCBI. En recientes o favoritos, los más utilizados durante la sesión. Un cajetín para la búsqueda simple. donde podemos realizar la búsqueda, un enlace para crear RSS, alertas y un link que me lleva a una nueva ventana, una nueva interfaz para las búsquedas avanzadas, cajetines para las búsquedas, para introducir los términos y desplegable con los campos correspondientes de un registro PadMed. Los operadores boleanos para combinar las búsquedas y diseñar nuestra estrategia de búsqueda, índices, el histórico y un editor para construir o modificar la búsqueda de forma personalizada. Volvemos a la pantalla. A la interfaz principal de Padme, del portal Padme, y podemos encontrar más recursos en Padme Tools, Single Citation Matcher, buscador de citas, también un enlace al Clínica Query o consultas clínicas, y en más recursos, ensayos clínicos, un enlace al buscador de revistas del portal y también el enlace a la base de datos de encabezamientos de materias medline Una interfaz nueva para la búsqueda, para realizar la búsqueda de los encabezamientos y también para estructurar las búsquedas, los términos de los encabezamientos de materia buscados. También tenemos ayuda en using PadMed y en Help. Todos, tutoriales, videotutoriales y material de ayuda en vídeos, preguntas, presentaciones, preguntas frecuentes, Etcétera. Terminal, podéis comprobar que en la parte superior derecha tenemos un enlace a nuestro perfil de usuario, a nuestra área personal, mis alertas y búsquedas guardadas, mi histórico, mis colecciones guardadas y también un enlace para entrar o salir de la base de datos de nuestra área personal.